La mirada fija en el camino, desde niño voy siguiendo mi destino. En misión soy un simple peregrino, el del estilo más fino, más peligrosos que un cuchillo, loco como un palestino. Nadie va a apagar mi brillo, no me llegan ni a tobillo, se me cayeron tres tornillos, la viste simple con rodillo. Dame no, el ritmo, lo castigo Levanté solo un castillo No tengo nada, solo el motivo Ruido más allá del perceptivo Al a lo aniquilo No tengo nada, solo el motivo Se juntaron el ángel y las Todos en parrandas Se juntaron el hambre y las ganas Nena bájate las bragas Vete temprano porque empalagas Todos los fines hundidos en parrandas El paisaje se desvanece Yo me duermo hasta que se amanece Mala suerte, viernes 13 Yo castigo al que se lo merece Si no te mata te fortalece La mata sigue dando, la planta crece Varios meses, espero que vuelvas y nada que apareces Escupo palabras que se desaparecen Yo sé lo que peso, le pese a quien le pese Le duela a quien le duela, le engruece quien le engruese. Que a mí no me vengan con estupideces A mí no me jodas, te desapareces Educo al ganado, a las ovejas y las reces Préstamos sin intereses Un santo nuevo para que le reces yo cuatro no voy a hablar ya llevo un rato Mi dosis infinita no cabe en este cuarto si Es dinamita, toda mi yo la parto Me la vivo mirando tu retrato Y es que es tanto, es tanto, es tanto Corran, porque se soltó el lagarto Rapeo despacito, tu mierda no está tanto El la culo del espanto Marihuana, si y extracto yo soy el plan, el aro, el atraco Yo soy el presa, el acra, el laco Yo soy ilegal, no me busco el contrato ¿A dónde vamos a parar yo no lo sé? Vivo bebiendo y no se me quita la sed No se me quita ni los vagos ni la fe Yo solo quiero otro trago de café que nos gobierne, anochecer, suelto mis vocablos y los pongo a perecer Debe ser, que yo nací para vencer, que nací para hacerlo como se debe de hacer Damn, creo que voy a enloquecer, vivo demasiado apegado al ayer Vivo predicando que hay que quebrar la ley porque sé que se debe desobedecer